Hay, creo que varios roles distintos, ¿no? Hay un rol ciertamente en términos de los contenidos que puedan eh, defender o promover las mujeres, eh, esto va a depender ciertamente de los resultados de la elección, gracias a la norma de paridad sabemos que, que vamos a tener mujeres en, en todos los sectores, pero que igual puede haber variaciones, y evidentemente las mujeres defienden, eh, y tenemos intereses distintos, ¿no? O sea, no es que todas las mujeres defiendan lo mismo. Hay algunos temas en que eh, las mujeres tienden a tener mayor eh, acuerdo político. O sea, por ejemplo, la misma paridad, ¿no? Se formó una coalición transversal que defendió la paridad, pero hay otros temas como los derechos sexuales y reproductivos donde predomina más eh, la ideología, ¿no? Eh, más, que, más que el género. Entonces, ahí va a depender de, del equilibrio eh, que, que termine resultando los temas específicos que, que, que puedan tener mayor consenso. Pero ciertamente podemos esperar eh, eh, que la agenda de género sea, sea muy relevante, que, que avancemos en términos de... de de, de democracia paritaria, pues, eh, es una posibilidad de incluir temas que actualmente no, no, no están, como el tema de los cuidados, que, que también es un tema que afecta a las mujeres transversalmente y que, que ha generado bastante consenso, eh, y bueno, como mencionaba, por ejemplo, los temas de, de derechos sexuales y reproductivos puede haber eh, menor acuerdo, ¿no? Pero además de eso, de, de, de los temas específicos, las mujeres en esta convención juegan eh, un rol eh, histórico importante en términos simbólicos, ¿no? de, de tener esta composición paritaria y eh, ayudar en fondo, a normalizar la presencia de las mujeres en política, que todavía sigue siendo... Eh, más la excepción que la norma, ¿no? y sobre todo en ciertos cargos, por ejemplo ahora que vamos a tener las elecciones municipales, eh, el número de alcaldesas sigue siendo muy bajo, entonces el tener más mujeres en estos cargos bien visibles también ayuda um, a, a eso, tiene ese error más, más simbólico de, de, de dar el ejemplo, sobre todo a niñas que van creciendo viendo estas mujeres en política y eso ayuda a que eh, eventualmente se puedan ir eh, eh, superando ciertas barreras que todavía existen para la participación de, de mujeres en, en política. Lo primero que creo que es importante reconocer es que, que estemos hablando de esto, que tengamos una convención paritaria, se debe eh, en gran medida a los cambios culturales que se han producido a raíz de la movilización social en los últimos años, sobre todo desde el 2018 con lo que se conoció como el Mayo Feminista, eh, también parte de, de un movimiento más global, pero eso ha llevado a que exista eh, mayor reconocimiento de las desigualdades de género y a que hoy en día tengamos una cantidad eh, importante de, de candidatas a la convención que eh, se, se reconocen como feministas y que tienen eh, una eh, agenda de género al centro de sus propuestas, ¿no? Ciertamente también esto... Eh, puede aumentar el, eh, el apoyo que, que esta agenda tenga entre los hombres, ¿no? Pero, pero este cambio cultural eh, y esta visibilización, visibilización de las desigualdades de género eh, se debe en buena parte a, eh, a la movilización social. ¿Y en qué se debiese plasmar en concreto en la Constitución? Eh, cuando hablamos de transversalizar eh, el género es que esté incluido en todos los ámbitos, ¿no? Eh, y que no sea solo un capítulo específico. Entonces creo que debiese estar desde el reconocer eh, la igualdad de hombres y mujeres, cuando hablemos de derechos sociales, hablamos mucho de vivienda, de salud, de, de, de seguridad social, de todos los derechos que se incluyen en, en, en, una potencial, o sea, en, la, en la nueva constitución que tengan un enfoque eh, de género. ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que las pensiones de mujeres son mucho más bajas que los hombres, eh, el acceso a vivienda tiene también su Particularidad. Entonces, eh, podríamos esperar, eh, idealmente, que esté considerado en todos los ámbitos, dentro de, de, de lo general que es la Constitución, ciertamente, ¿no? que no va a entrar eh, probablemente en tanto detalle, eh, pero también en, las, en la otra parte de la Constitución, que se, eh, se refiere más a la organización del Estado y la, y la distribución del poder, también debiésemos, eh, idealmente, tener eh, un enfoque de género que eh, apunte hacia una mayor inclusión y representación de mujeres y una democracia paritaria, no solo en, en, en el Congreso, que es donde se ha avanzado algo más con, con las leyes de, de cuota, pero también en, eh, en, el mundo, en, en las elecciones subnacionales, municipales y en los otros poderes del Estado, ¿no? en el poder ejecutivo y legislativo, idealmente eh, también debiese existir esto, eh, este enfoque de género y, y de avanzar hacia la... ...hacia la eh, mayor equidad, ¿no? Y finalmente un tema que, que, que se ha planteado bastante, que creo que, que, que es eh, clave en toda esta discusión... ...es el tema del de reconocimiento a, a los cuidados, que eh, va a ser, creo, muy importante en la Constitución... ...que está surgiendo también en, en, en la incipiente carrera presidencial... Eh, y que ha sido eh, muy relevado por la pandemia, ¿no? porque la pandemia eh, evidenció eh, una vez más que la carga de los cuidados, sobre todo de niños, de adultos mayores, de enfermos, recae en las mujeres y eso tiene consecuencias en la posibilidad de las mujeres de insertarse en el mercado laboral, de eh, tener mayor independencia económica, de participar, por ejemplo, también en política. Eh, por lo tanto, ese es eh, otra área que... Eh, que eh, podríamos avanzar en la Constitución y que, y que es muy estructural y, y por tanto, tiene eh, repercusión en todo ámbito, ¿no? En reconocer este trabajo y en avanzar hacia una mayor corresponsabilidad eh, y eh, un mayor rol del Estado eh, en este ámbito que permita eh, eh, que ciertas desigualdades eh, de género vayan, vayan, vayan disminuyendo. Tal vez... Resaltar un poco, ya lo, hice, eh, lo dije, pero este rol simbólico de, eh, de esta elección. ¿no? O sea, se ha, se ha hablado mucho de esta eh, convención paritaria como una experiencia pionera en el mundo. Primera vez que va a existir una convención que va, eh, va a ser paritaria, ¿no? En que una constitución va a ser redactada por igual cantidad de hombres y mujeres. Y eso tiene... Eh, un peso bueno, histórico, ¿no? por, lo, por lo novedoso que es, pero también marca, creo, eh, va a marcar un antes y un después. ¿no? Va a ser un difícil en que volvamos atrás a, a conformarnos con tener un 15% de, de mujeres en, en Congreso, o un 22% como tenemos ahora. ¿no? Eh, creo que eso va a, a marcar un hito y a visibilizar y, a, y ayudar también a normalizar la presencia de mujeres en política, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, es, eh, es central esta convención eh, y la composición paritaria, tanto en, en los contenidos, pero en el, en el, en el hito que, que implica, y además porque es, en general tiende a ocurrir que una vez que, que se avanza, a pesar de todas las dificultades que, que ha, ha implicado este proceso, eh, se, se va subiendo no, el piso eh, y, y va siendo más difícil volver atrás, ¿no? Entonces, a pesar de que eh, la regla de paridad es para una elección única eh, y específica, que es esta elección que tenemos en abril, podemos, eh, y la experiencia, el debate legislativo, la experiencia en, en el CERBEL, todos los, los ámbitos de esta elección, eh, creo que van a, van a servir para, para que en el futuro próximo eh, avancemos también eh, en esa dirección en otras elecciones, ¿no? También, tanto en el Congreso como eventualmente en elecciones eh, subnacionales, ¿no? Y ya creo, entiendo que hay algunos proyectos eh, de ley en esa línea, ¿no? Entonces eso debiese reflejarse tanto en la Constitución como, como en el trabajo eh, legislativo y creo que es un hito del que debiésemos sentirnos orgullosos y, eh, y, y usarlo para, para seguir avanzando, ¿no? Para, para dar cuenta de... Eh, de la importancia eh, de incluir eh, mayor cantidad de mujeres y di, somos diversas, ¿no? no implica que vamos a, a necesariamente avanzar en una única línea, pero de incluir eh, mayor cantidad de mujeres y eh, también de darnos cuenta de que, de que es necesario seguir empujando porque no pasa solo ¿no? que las resistencias siguen existiendo que este proceso eh, bueno, se demoró en aprobar, entonces no es algo que podamos dar eh, por, por cumplido, ¿no? hay que seguir eh, eh, empujando en esa línea, pero creo que la, la, esta convención va a constituir un hito eh, muy positivo en ese sentido.